Hola amigos, bienvenidos al canal Chipsy Beats. Soy Marcos LM y en este vídeo os voy a mostrar cómo reparar la unidad de cassette de un ordenador Sony Hitbit 501P. El Sony HB 501P es un ordenador de los años 85-86 que pertenece a la gran familia del sistema MSX. Esta máquina destaca por su original y bello diseño. Pero, sobre todo, llama la atención la incorporación de esa pequeña palanca de joystick extraíble, así como una unidad de cassette integrada en el mismo aparato. Aun tratándose de una máquina muy robusta, es muy normal encontrarnos con que su cassette ha dejado de funcionar. Esto es debido, en el 99% de los casos, a que las correas o gomas del mecanismo están deterioradas. Así que démosle a esta bella máquina otra oportunidad y pongámonos ya manos a la obra. El desmontaje de este ordenador es bastante sencillo. Solo tenemos que quitar 5 tornillos de la carcasa. 3 de la parte de abajo y 2 de la parte trasera. Abrimos primero la carcasa por la parte de delante y seguidamente... Por la parte de detrás ya que hay como unas pestañas que enclavan la carcasa tirando con el dedo sale fácilmente a continuación desconectamos el teclado con mucho cuidado ya que el cable es frágil desconectamos también los dos cables que van a la placa base y deberemos también quitar un tornillo que fija un cable al chasis metálico del teclado. Como podéis ver, el cassette está fijado en la parte superior de la carcasa. Echando un vistazo, vemos que la correa principal ...está bastante dada. La correa del contador simplemente ha desaparecido. Este tipo de gomas con el tiempo se degradan... ...y se deshacen. Incluso podemos encontrar fragmentos dentro de la carcasa. Y cuidado, que mancha bastante. Así que tendremos que cambiar tres correas, la correa principal, que va del motor al eje de arrastre, la correa del contador y una tercera correa, que hace la función de recogida de cinta mientras se reproduce, además de las funciones de rebobinado y de avance rápido. Para acceder a esta correa deberemos desmontar primero la placa de circuito impreso, y también la polea del eje de arrastre. Para separar la unidad de cassette de la carcasa, tendremos que quitar 6 tornillos. ya podremos extraer el eje de arrastre, para ello quitaremos una arandelita de plástico cuya misión es la de sujetar el eje en su sitio. A continuación desmontaremos la placa de circuito impreso y también el motor porque así nos dejará un acceso más fácil a la tercera correa. Al levantar la placa podemos ver ya la polea, y como era de esperar la goma está deshecha, así que para poder limpiarla procederemos a desmontar la polea desenganchando el muelle y quitando simplemente un tornillo. Ahora toca limpiar los restos que hayan quedado de goma en las poleas. Para eliminar este tipo de residuo utilizo un disolvente a base de cítrico que no daña los plásticos, pero podéis usar cualquier desengrasante, incluso alcohol. Yo utilizo alcohol isopropílico para luego quitar el disolvente. Por fin llega el momento de montar el cassette y colocar las correas, que obviamente haremos en orden inverso a lo hecho hasta ahora Este es un buen momento que podemos aprovechar para realizar una limpieza de grasa vieja o suciedad Aprovechamos de paso y realizamos un nuevo engrase Colocamos el eje y la polea principal, ya con la correa, puesta en su sitio. Seguidamente montamos la placa y fijamos el motor de nuevo en su sitio. La correa principal estaba holgada y he seleccionado una correa nueva de un diámetro inferior, unos 2 milímetros menos aproximadamente. Para colocar la correa del contador, debemos desmontar la pieza metálica que da soporte a la polea. Para ello solo hay que quitar un tornillo. Por no nos olvidemos de fijar el eje de arrastre con la arandela de plástico. Por fin tenemos todas las correas instaladas, así que ya podemos comprobar los mecanismos. Simplemente girando con el dedo la pole principal, veremos que el cassette funciona correctamente. Ahora sí que ya casi lo tenemos listo, solo nos quedaría aprovechar para limpiar los cabezales y el rodillo de arrastre con un algodoncito y un poco de alcohol. conseguimos que este mes X sea totalmente funcional. Y hasta aquí este tutorial de reparación que espero que haya servido de ayuda a más de uno. Si te surge alguna duda, escribe un comentario e intentaré ayudarte. Y si te gustan mis vídeos, suscríbete para estar al tanto de nuevas publicaciones. Un saludo y hasta el próximo vídeo.